Buenos días Endurator hoy hoy voy con, con los Enduros Cenizate, ¿vale? Que bueno, que me han dicho que íbamos a hacer una ruta, aunque veáis que no hay desnivel, eh, por lo visto hay algo. Pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que me enseñan y si me gusta o no me gusta. Ahí van. El primero va Fepi. Segundo Miguel. Tercero José Luis. Cuarto Juan. Y quinto yo. este rollo. El nuevo. pilas, ¿eh? ¿Sabes qué pasa que cuando lo voy grabando? Dice, <risa> <risa> voy en modo pro." eso no vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué pa, A ver qué pasa. ¡Para un momento! Zepi Me quite las gafas porque me hace el sol Me hace el sol pantalla Y el puto salto ese no lo he visto Oh! Cuidado con esas ramas, eh. Cuidado con estas. Hostia, a ver si lo puedo hacer. A ver si lo puedo hacer. Que tiene aquí muy poca distancia. A ver, no tiene nada. Ah, no tiene nada. Pero es eso, no conocerlo No me puedo dejar esas cosas, macho. Buena. Eso es súper sí, sí. importante salvar sí. sí. la dirección antes sí, de antes de, de entrar. Porque si no te. Conforme, sub, sí. conforme entra la bici tienes que muerte, agachar un si poco. No te sí. Puedes lanzarlo el ¿Eh? Puedes lanzarlo el ¿Sabéis? ¿Sabéis? Esta sí que es gorda. Esta sí que es gorda la que he hecho, ¿sabéis? El drone ese gordo, el segundo, con la tija sacada. ¿Eh? Sí, pero el drone segundo con la tija sacada. Hasta... Bueno, me he hecho los dos primeros con la tija sacada. Y cuando va ha dado la cámara la tija, digo me cago en la puta Sí, sí, pues se me ha olvidado esconderla, ¿sabes? Porque ya me he emocionado ¿El qué? Mala, ¡Cabrón! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde vais? perdido la línea. ¡Oh, ¡Wow, qué maravilla, loco! ¡Oh! ¡No ¡Lo llevo Flow! ¡No llevo Flow una mierda! Me cago en su puta madre. ¡Qué buena, tío! ¡Este! ¡Guapa, eh! ¡Guapa, guapa! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Aguar, ¡Ah, bueno, agua! ¡La has cortado el rollo, Juan! Quiero ver cómo se están por ahí, Miguel, por la pared. ¡Oh, qué buena, tío! ¡Aquí! ¡Eh? ¡Joder! <interacting with hearts> que un doble, Yo creo que va bien. Bien jodido. Ver, no te esto, David, por aquí. ¿El qué? No te lo A ver, estuve viendo el mapa y estuve viendo el, el, los rambleos y deducí que por las ramblas. que por las ramblas os metíais. ¿Vale? Sí, bueno, ¿crees está y Rambla? ¿Vale? Sí. sí. hacer lo difícil Día de Juan. Tírale que le grabo. Jope. Dios que entrada más mala. Wow. Llevó mucho aire en la rueda trasera. Pero por dónde tío no está marcado tío no está marcado joder. ahí había ahí un drop y no lo he visto no y luego he visto ahí un drop a la izquierda ese ¿Eh? ese ese era no no cuando bajas la bajas entras hay, hay un drop y un salto, creo que también, pero no los he hecho. No, es que, que al poder de Dios, tienes que ir viendo. Bueno, no, Ay, Está ya. más lo de la alternativa... ¿eh? Ah, sí, pues voy detrás de vosotros, venga. Sí, vale. Sí. ¿Vale? Porque estos van a ir follados. No, sí. lo vas a perder, los eh. vas a perder. Da igual, pero sí que no es que nosotros sabemos llegar. Sí, sí, si no, voy a ir rápido. ¿Pero vosotros sea, vais a hacer las mesetas esas? Sí, sí. Tira de tarde Yo, no yo no me pongo de tarde rápido, sí. No, nah, no voy a ir rápido, dices, sí. Vale. Si sí, cada vez que haces una bajada te enchufas. Pero porque qué puesto Parece que llevas un cable de la eléctrica. <risa> Mira. Nah. Demasiado ahí le llevo las ruedas. ¡Ah, oh, qué guapo! Guapísimo. Qué guapo. ¡Oh, my God! Qué guapa. Hostia, ¿eh? ¿Te han gustado los dobles? Sí, sí. ¿Lo no, he visto como lo tiene. Pero los dobles no he hecho ninguno, ¿no? Porque no voy bien yo. ¿Te ha <risa> gustado? Las mesetas la habéis hecho vosotros. Sí. Y los de drones no los hacéis porque las mesetas esas son igual que todos los dos que han hecho. Ya. Lo hacemos todo pero a nuestro ritmo. epa can play la ¿Por dónde? Esto, ¿Los hoyos que hacen por ahí. Ahí está la, es la, bicho. la, es la piedra. ¿No la piedra? Entonces ¿Está A Guapísimo, ese. ¿Eh? ¿Cuál? El ¿te acuerdas? ese no lo he visto. Oh, ¡Qué guapa, tío! Oh, ¡Qué pedazo de drop! Uh -huh. oh, ¡Me cago en mi calavera! ¡La mejor de todas! Oh, ese pedazo de drop, tío! ¡Guau, oh, chaval! No se primero, la quiero reventar cuando la hagamos con el. ¡Wow! Callos, así, el primero hay que hacer la flota. No he visto ¡Wow! de Esta ¿no? está guapísima, tío. ¿Ha visto de guapo el pedantezo y la piedra? primero. ¡Eh! Eso está guapo. ¡Qué guapa! <risa> el primero que ¡Wow! hay que hacer la flota. La verdad no, es que hay que hacerlo la ventilación ahí con el ¿eh? eh... ¿Cuándo lo podemos hacer? ¿Luego venimos o ahora? Sí, que vamos a. ¿Qué vais tú? Te vas a Yo ahí, me tío? voy ya, sí. Osotros podéis quedaros, ¿eh? Yo quiero repetir esta, pero. Esta está guapísima, tío. No, pues. El primero a fondo. Sí. <risa> la no, mama, es que estoy para darle zapatillas. El segundo no lo voy a hacer, voy a hacer el primero a fondo porque si no, luego no me da tiempo. Vale, pues vamos vámonos. Voy a caer <risa> abajo del todo. Eh, ¿Qué hacemos? Son? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vais a hacer? Yo, yo me voy, ¿eh? Yo, yo sí que me voy. Que voy. La cerveza, luego. Yo no, me ha gustado no, mucho. No, no, no. Pero lo he hecho todo de correr prisa y. sí no pasa nada, tranquilo. o Gua, qué guapo! Si no Espera, a... A, y... a hacer y ¿Quieres bajarlo? Sí. O sea, mientras van ellos, ve subiéndote. ¿Sabes sí. por dónde va, no? No lo sabes. ¿Sabes? No, no, no, no, no, no. Si es que no tardo nada en subirle corriendo y hacerlo. Sí, voy subiendo, voy yo y vais. Ahora os pillo yo, ¿sabes dónde está el rollo, no? Salís aquí. Sí. Aquí la subida esa de la encina esa. Sí. Al camino de arriba. Sí. Y ya todo. El camino. Sí, a la izquierda. el camino ya está. Subimos la esquina Va recto. Ahora, ahora os, pillo, os pillamos nosotros. Chicos, tened cuidado. ¿vale? Ver, ha sido un placer.